Pienso cuando el sol me da la cara Por la mañana mientras mate me acompañan Lamento tanto que no despiertes en mi cama Con tu perfume que me encanta y en pijamas Y para serte sincero nunca me sentí así Eres lo más bello. las espinas va a llegar a la rosa, la flor más hermosa, la futura esposa que quisiera tener. La madre de mis hijos sean uno, dos, tres. Y comenzó total de repente. Sin nada que dar, sin nada que tener, sin nada que ganar, sin nada que perder. Y ahora solo quiero tenerte por siempre. Al igual que esa sonrisa, esa risa, tan suave como la. Verde de brillan hipnotizar, paralizar. La era de serte, nunca me voy a cansar. Para ser feliz era lo que necesitaba. Solo me lo supiste dar. Serte sincero solo me hace sentir que ante tu brazo nada más me va a ir y esa nena que me vuelve loco con sus abrazos sus besos son mitos.